Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Homie 10 Hoy celebramos el día del libro y para ello os enseño alguno los libros que podéis leer Las chicas son de ciencias Las chicas son guerreras Tú tienes la culpa de todos. De mayor quiero ser feliz, el uno y el dos. Monstruo rosa. Mi primer libro sobre ellas. Cuando las niñas vuelan alto Rosa Caramelo. Oliver. Guto es una nena. Las historias de los bononos con gafas. Fuera de aquí, horrible monstruo verde. Arturo y Clementina. ¿Te aburres minimoni de qué color es un beso las princesas también se tiran pedos las fantasmas nos llaman a la puerta eh, Daniela Pirata por cuatro esquilitas de nada el monstruo de colores la peluca de Luca Elmer y hay, hay algo más aburrido que ser una princesa rosa Ah, y recordar, leer nos hace inteligente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.